hace dos años, el legislador de la Cámara Baja, Botello, ha venido eh, con sin números de inconvenientes por la No, Cuidado, FP. Pedro Botello, mi hermano, mi amigo. Ese, mi hermano y Cuidado, para no llamarlo, ¿eh? No, lo llamamos, lo llamamos. Y él ha venido con el revuelo de la AFP, eso le ha costado que en el Congreso se han dado trompadas, eso ha costado que él se ha puesto unos bozales que dicen AFP a Mario que no se lo quita, eso ha costado ¿Sapurro? muchas cosas y fue aprobado también mediante una ley. Bueno, basado esto ahora... Eh, señor director, tenemos las seis. Basado esto, ahora el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ha exhortado a, a, que, a que el 30% de la AFP AF, sea eh, acogida para las personas que quieran eh, adquirir la primera vivienda. Vamos a escuchar, señor director, al presidente de... De la, construcción, ...de la Asociación Dominicana de Construcción y Promotores de Vivienda. escuchado con preocupación la propuesta para la entrega del 30% de los fondos de las AFP para los trabajadores y las graves consecuencias que podría tener para nuestra economía. Por eso, vemos oportuno presentar una propuesta que permite el acceso a parte de los fondos de capitalización individual bajo ciertas condiciones... Bueno, pues ahí... Ustedes escucharon un poco, expresó que ve satisfactoria entregar la parte de los fondos de pensiones a los trabajadores para que adquieran sus viviendas. Eh, esto tras escuchar la preocupación, la propuesta para entregar el 30% de fondos de la FP a los trabajadores y a las graves consecuencias que podría tener para nuestra economía. Durante el acto se abogó por continuar impulsando las alianzas públicas y privadas eh, al poner como ejemplo la importancia del proyecto de viviendas familiar feliz. Así que ya ustedes saben, vamos a ver cómo esto se desarrolla, cómo esto eh, las personas lo, lo acogen y si será una realidad, porque también hay que ver si tú quieres adoptar tu, vi tu primera vivienda y que ese bono, que tú, o sea, que ese dinero de la FP que tú tengas, que se te derogue el 30% para tu primera vivienda. Y si otra persona no quiere eh, su primera vivienda, eh, coger esos fondos. Eso, eso hay que ver mayormente, cómo eso se va a desarrollar. Pero sí, está bien para las personas que quieran adquirir su vivienda y tenga ese dinerito de la FP, que yo realmente no sé. ¿Tú ven? Que me corrija, que llame a alguien al canal. Yo realmente no sé. Eso tiene millones y millones de pesos, la FP de donde nosotros lo que trabajamos, pues todos los meses dejamos ese dinerito, ni, no, ni, ni se sube, o sea, no coge intereses, nosotros no sabemos qué hace las AFP, las diferentes con ese dinero, ellos prestan ese dinero y ese dinero es de nosotros. Entonces, por eso que, eh, que Botello eh, duró dos años en el Congreso peleando para eso. O sea, ese dinerito deben de dárnoslo a nosotros, a los que contribuimos al a pago de la AFP, que las diferentes AFP, pues, se cogen ese dinero. Yo estoy en la siembra. ¿Cuál tú estás, Roberto? Eh, mira, en, en esa, pero mira, ah. eh, realmente tenemos que ser justos. O sea, si las AFP te dan un reporte del de, eh, crecimiento que Mensual, ha tenido, tus ahorros de retiro, eh, que recuerda que las AFP, lo que son administradoras de fondos de pensiones, y eso por una ley, eh, hay una edad estipulada donde ya cuando tú te retires, ese dinero te lo entregan Ahora, lo que Botello ha estado luchando es para que te den el 30%, precisamente a raíz de la misma pandemia, que muchas personas se vieron con una crisis económica, y entendiendo de que quizás con ese dinero, que muchas veces, como tú dices, eh, la gente no pide porque tú puedes eh, ir a la FP donde tú reportas y exigir un reporte de lo que tú has acumulado y que te ha generado esa administradora de fondos de pensiones. Ahora bien, el 30% es como para paliar la situación. Entonces, muchos analistas económicos han dicho, y de la parte de la FP, que esto puede destabilizar parte de la economía porque es un dinero que entonces te darán a ti, que ya tú no tendrías ese dinero. Y yo le veo algo de lógica, claro, tenemos derecho porque es nuestro dinero que hemos ahorrado, pero es algo ilógico porque el 30%, en la mayoría de las personas que lo están exigiendo, es algo insignificante no creas que el 30% te van a dar un millón de pesos. No, no, no. Es un dinerito que no te va a dar ni para taparte una muela. Exactamente. Yo, yo calculé el mío, por si acaso, me, 110, por ahí. O, siento... 110 mil pesos. Entonces, oye, a ti te entregan 110 mil pesos. En un ahora? día se va. O sea, si hay, si, esto, o sea pero estoy de acuerdo <risa> que tú tienes tu derecho, si tú quieres retirarlo, pero yo no le veo sentido que una persona, por muy, muy poco que gane, porque mientras menos gana, menos, menos tiene, claro. eh, eh, en la administradora de fondos de pensiones. Entonces, te dan a ti, qué sé yo. Hay gente que, que, que tú le calculas, una vez yo discutiendo, y le salen 6 mil pesos, el 30%. Sí, pero mira, Roberto, mira qué es lo que pasa. La situación tuya es una, la mía es otra. Y la de muchos amigos televidentes no, no, que están en sus dice, hogares Paola, es perdón. otra. Entonces, ¿Por? si ese dinero es tuyo y esto ya está por ley y tú quieres... Buscar ese dinerito. No, no, pues porque que, todavía no, es, es, es, es, la, yo no lo quiero, se, yo no se, voy y no solicito. Yo creo que en la cámara baja. De, sí, la pero es, deputada, todavía, todavía pero está todavía reposando no, no, en la cámara to, alta. Todavía, todavía eso toda, no, todavía está no. Está reposando, hay, mire, escucha. Pero oye, ¿qué pasa? Eh, independientemente, Paula, he dicho, estoy de acuerdo con que tú exija el 10, el 20, el 100%. El máximo un 30. Lo que mi opinión, entiendo, que cuando se haga, tú vas a ver mucha gente que van a preferir mejor. Deje eso ahí. Ahora, ¿qué hay que revisar sobre la ley eh, de, y sobre lo que regula esto? El tema del de traspaso hereditario, que cuando una persona fallece, ese dinero te lo entreguen inmediatamente a la persona que tú la hayas puesto en tu testamento o a tus sucesores como esposa e hijo, y que no haya esa burocracia legal que muchas veces... Los familiares terminan dejando esos chelitos perdidos. Y eso es lo que ellos quieren. ¿Entonces, entonces ahí eso sí? Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué hacen ellos con ese dinero de tantas personas que han fallecido y que ese dinero está reposando allí? Exacto. Y, pues, y que nadie, y, ahí, y, ¿y que nadie yo, puede reclamarlo nunca. No se sabe qué pasa sí, con ese dinero. Y ya. los tabúes que te ponen para tu conseguirlo. Exacto. No que, eh, eh, que cuando vez tú dices bueno son, eh, son 300 mil pesos y cuando a mí tú tienes que gastar dando viaje. Lo mismo eh, 300 mil pesos eh, La familia dice ah mamá No y por tú, colocar pero son hasta 300, un abogado Cuando tú calculas sí. 300 mil por, por un millón Es una cantidad Es como cuando yo digo con las operadoras De, de, de servicio de internet y teléfono Tú dices bueno me roban pues Como uno dice en algo popular Me roban un peso Pero cuando tú pagas Por ejemplo 5 mil pesos Por 10 gigas Y al mes te dan 8 gigas Te están robando si tú calculas un dinero y tú dices, bueno, son 100, 200 pesos Pero si tú calculas por, por un millón de, de usuarios Que le hagan eso diario Al mes es un dineral Lo mismo con las AFP Eso sí debería de ser Usted tiene un millón eh, 500 mil, 10 pesos Usted falleció Ok, su tratamiento fulano No, no hay tratamiento Bueno, ¿qué son sus herederos? de eh, Determinación de herederos Ok, eso se le reparte a sus hijos y a su esposa O a su esposo Sí, porque, bueno, también la mujer muere, o a su esposo <risa> y a sus hijos. Claro. Dividirlo de una Así vez, es que pero no, comenzar, ser. no, que espérate, que, no, o... que el tipo... Que... Y en muchas ocasiones, Roberto, hasta cuando es la misma persona dueña de, la, de los fondos, se, le pone, se la ponen difícil para sí, retirarlos. Sí. Eso Muchas sí, trabas, eso muchos sí, inconvenientes. Y, y al final, la misma persona dueña de esos fondos desiste de la idea de retirar por tantos tabúes y tantos gastos y daños colaterales que, que trae el querer claro, retirar ese dinero. Reconoce. Entonces, eso hay que regularizarlo, porque ese es el dinero del sudor de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Y de verdad que mira, que eso es un tema que, es que además, me da mucha... te voy a decir algo. A mí me mandaron un correo, que yo nunca entro, de que, que ¿Cuánto yo tengo ahí? Y una clave de acceso que yo nunca he entraba. Con, con los cuatro últimos ditos de la cédula. Entrar, pues, porque, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Hay poca información para, no es como un banco comercial. Por ejemplo, la asociación de tú entras a la página y tú, y tú ves todo tu movimiento. Entonces, tienen que esas AFP tener más acceso a personas comunes. Estoy hablando de una gente, yo nunca me he interesado, porque realmente le digo mi verdad. Es como dice Paola, cada quien tiene su propio... Eh, estilo de vida, yo no claro. cuento con eso yo no cuento con eso ¿Eh? no, no, no y poca gente en este país deben de tener la mente porque Botello también lo ha mercadeado de una forma muy personal y política de contar con eso cuente con que usted se ahorre un nochelito, lo coloque aquí allí, para el día que usted ya no lo quiera y usted sea un viejo entonces usted tenga con qué pagarle a una gente que por dinero lo atienda Así sí, mismo. Está sí, así mismo. Es ¿Eh? así mismo. Sí, aquí en el país hay poca cultura de contar con los miembros de la FP, no, con no, los fondos no, no, no. de la AFP Dice que, di que no, di que, que, que, yo, no, yo no, no sé de nadie que está viviendo desde la FP. Dice que no, como Estados y Unidos, que otro sistema, que viene gente de retiro y le dan 500, 1000, 1500 dólares, y eso llega aquí free. O sea, free no, digo yo, normal. No, Todos los meses. Porque eso tú te lo ganas también en Estados Unidos. Por, por, por tu trabajo y por la, los ahorros, algo parecido. Ahora, yo no conozco, si alguien conoce o si alguien está viviendo de la FP del retiro que hizo, que me llame para yo saber y conocerlo. Porque no es un dinerito, es poco. Es poco. Además, es en peso, que cada día más el peso está más devaluado. Y si tú ahorras en 60 años un millón de pesos... De aquí a que tú tengas esos 61 millones de pesos, ¿va a ser una tabla de chocolate? Es nada. Exacto. O sea, eh, así que a botellos que lo mercadeó, lo ha vendido, bien, perfecto. Pero, señores, eso es sal sal que el chivo, ese 30%. Pues, yo lo estoy viendo de una óptica lógica. Ahora, estoy de acuerdo que todos tenemos el derecho de exigir qué se está haciendo con el dinero que mensualmente yo contribuyo para mi retiro. Y yo estoy de acuerdo que si usted si usted tiene una cantidad en la FP y usted necesite un por ciento, en este caso el máximo es un 30 por ciento, bueno, pero yo no más quiero un 20, yo no más quiero un 10, es su dinero, usted tiene que buscar el mecanismo para que le entreguen el 10, el 15, el 20 o el 30 por ciento de su dinero, porque eh, ese dinero que ustedes tienen en la FP es suyo, es que usted lo ha trabajado. Así Ahora, es. si como Roberto dice que lo va a dejar ahí, o yo misma en este momento, no yo lo dejo ahí para cuando yo tenga más edad, yo ahora mismo no lo estoy necesitando, pero mañana yo lo necesito, o sea, yo que yo tenga la facilidad de buscar ese dinero, porque yo no solo estoy cogiendo prestado a, a nadie ni al gobierno, eso es un dinero que yo he venido acumulando del sudor de mi trabajo, entonces esa parte yo no la entiendo. A la FP, que comiencen a devolver no el chelito. 30%.